Buenos días, mis amigas. Este video lo estoy haciendo así nomás. Hoy es 31 de diciembre del 2019 y acá estoy en casa eh, con mi niña, aquí al lado mío, que está con fiebre porque agarró un <coughs> strep trap está tomando antibiótico, amoxicilina y decidí grabar este video um, quería arreglarme y todo pero bueno lo voy a hacer así nomás en primera mmm, pedirles disculpas porque he estado ausente pero eh, este, han pasado muchas cosas en mi vida y me han privado del placer de poder grabarles eh, cosas positivas otras no tanto eh, entre las positivas está eh, quería contarles que me convertí en ciudadana de los estados unidos y bueno eh, estaré grabando videos paso a paso luego de cómo llegué a, a este punto ¿Qué me dieron? Bueno, este es un, una copia del programa. Eh, este es el Hora Affirmation, el Hora Ceremony. Aquí está. Y um, me entregaron este otro sobre en donde dice un mensaje from the President of the United States. Y recibí, tuve el honor de recibir un mensaje de nuestro presidente eh, Donald J. Trump. Bien, aquí está. Es una bienvenida y otro día se los voy a leer. También este sobre traía una aplicación para tu pasaporte americano. Y bueno, eh, les cuento lo que sucede. Eh, con es, esto, mensaje del presidente, lo voy a hacer un cuadro y lo voy a guardar. Yo respeto las autoridades, esté de acuerdo o no con ellos. También les voy a contar que cambié mi nombre. Y. Este. Voy a estarles dando otros videos tutoriales. Y les voy a ir grabando todo sobre mi experiencia con el cambio de nombre. Por si alguno de ustedes no lo sabe, ahora lo sabe. Cuando uno se convierte en ciudadano americano, puede, tiene la opción de cambiar su nombre. Les voy a contar mi experiencia con, con el examen. Y, um, este, uh, bueno. Eh, sin duda tengo mucho para contarles. Eh. Termina este año, que fue uno de los mejores años de mi vida, en muchos aspectos. Bueno, termino el año siendo una ciudadana americana, eh, muy feliz. Eh, yo tomé la decisión de... Hace cinco años que me convertí en residente permanente, pero tomé la decisión de hacerme ciudadana para beneficiar a mis familiares y a mi esposo, porque el trámite es más rápido. Mi esposo ya, está por, ya recibió su, su permiso de trabajo y pronto le llegará su residencia. Vamos a estar viajando a mi país. Estoy planeando un viaje para el año que viene. Um, hace 18 años que dejé mi tierra, Uruguay, y quiero que mi esposo, que es mexicano, conozca mis raíces. Eh, no quiero hacer este video muy largo solo quería contarles las novedades que me he convertido en una ciudadana americana tengo mi um, mi certificado aquí en mi mano <ríe> voy a hacer rapidito porque no no, no sé es, un, es un, un documento importante y, y, y confidencial bueno, voy a estar bajando una secuencia de videos en donde estaré contándoles toda mi eh, eh, odisea hasta llegar a ser una ciudadana norteamericana naturalizada. Eh, háganme preguntas, compartan, comenten y siéntanse libres de comentar. Eh, bueno, hemos pasado unas fiestas navideñas eh, muy, muy diferentes porque fue un año distinto, totalmente. Eh, bueno, fue diferente porque no tuvimos fiesta de Thanksgiving porque se nos ocurrió festejar el cumpleaños y fue el bautismo de mi niña. Voy a bajar fotos cuando pueda mi hijo ayudarme a, a, a editar, porque todavía estoy aprendiendo a editar. Eh, y bueno amigas solo quería pasar, saludarles decirles que estoy bien yo hice un video eh, anterior que me gustaría y los invito a verlo eh, sobre mi diagnóstico de fibromialgia que me lo entregaron en julio y ahora eh, voy a tener una operación el 22 de enero que estaré bajando video también me van a quitar eh, unos quistes que tengo en los ovarios y, y ya voy a estar contándoles también sobre mi experiencia con eso les quiero desear un feliz 2020 eh, que se la pasen bien, que disfruten como yo lo voy a hacer con mi familia estoy esperando a mi esposo para que se nos ocurrió por el frío que hace acá en Utah hacer un pozole y vamos a comer un pozolito que es el plato favorito de mi hija también y de mi niño Hoy estamos, si me ven un poco así con mis ojos llorosos eh, Acaba de fallecer el hámster de mi niña Estoy al natural sin maquillaje Me pueden excusar Aquí está mi niña chiquita haciendo di hola Está tirada aquí conmigo porque hemos dormido juntitas mi esposo